el skate, el estudio que les gusta el resistor güey pues les le peguen machín a los resistol que tal sabandita como andan después de mil años aquí de regreso ya saben la vida de emprendedor no es fácil, muy satisfactoria pero Nada fácil como todos creyeron Pues nada, es un día tranquilo poco nublado Esperemos que salga algo chido Ahorita nos dirigimos como ya saben Y antes de que empiecen a quejarse De que otra vez Sí, otra vez Pero igual está chido Porque ya hace un buen rato Que no venimos por estos lados Y pues hace mucho que no hacía un video Y pues... Vamos metiendo la acción a este cotorreo para que vean que la cuarta transformación ya empieza a surtir efecto, así que aquí vamos llegando y ahorita nos topamos en el parque bandana. ¡Párale, cabrón! ¿Qué tienes que decirle a los dos millones de cabrones que te pues están viendo ahora, güey? Que le peguen a lo que les guste, ¿verdad? Que hacer el skate, el estudio, que se les gusta el registro, güey, pues que le peguen machín a los resistor. A lo que sé que le peguen, pero que le peguen de... si no, que no hagan nada. Vamos se pone este wey? intenso intenso sí, sí, sí. yo flaque ese morro Mm-hmm. Uh... Que tranza bandita? Pues eso fue mi regreso a las andadas con un video en el Montenegro, espero se les haya hecho chido, espero también subir videos más seguido, ya se las sabes, si te gustó el video dale like, compártelo ahí con la banda, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo, un pedo así, comenta aquí abajo qué te pareció el video, si te latió o no, si quieres sigue haciendo videos así y ese pedo, nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no usan drogas.